Nos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas en este domingo 12 de diciembre. Felices, contentos de poder llegar hasta sus hogares a través de la señal a nivel nacional e internacional de Avia Yala Televisión. Y esta hora de la noche, muchos han esperado durante toda esta semana la promoción de nuestro invitado especial que le estaremos comentando a continuación. Porque vamos a charlar 60 minutos de toda una vida, de una carrera profesional y por supuesto gustos y preferencias. Pero antes quiero agradecer a Bodega Santa Lucía que todos los domingos nos acompaña en nuestras ediciones de referentes desde Camargo para todo el país. Vinos y singanis de la Bodega Santa Lucía, desde Camargo la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y singanis artesanales, libres de químicos, ásperos, semidulces y dulces. Pedidos al 77 13 44 61 o al 77 13 97 79. El programa al día de hoy tenemos un personaje que sobre cuatro ruedas hizo rugir a todo un país que su, con su carisma y su humildad ganó el corazón de toda Bolivia. Hoy en referentes Walter Mario Nociglia. ...nacido el 4 de enero de 1962 en Sucre... ...profesión piloto de motos y cuadra Ya se lo presentamos y lo tenemos aquí en nuestros estudios de Avellar la Televisión... ...¿Cómo está Walter? Muchísimas gracias por acompañarnos... ...buenas noches, bienvenido. Buenas noches Oscar, el gusto es mío y para mí un honor estar acá. Bueno, vamos a presentar un poco lo que es la biografía... ...de nuestro invitado especial Walter Nosilia. Y rápidamente nos vamos con nuestras preguntas porque nuestra audiencia nos está escribiendo en las redes sociales, en nuestras plataformas de Facebook y también en la página web oficial. Adelante con la biografía. Hoy en Referentes tenemos a un campeón que se ganó el corazón de todo un país, el famoso Lobo del Desierto, que con su cuadratrack y una enorme pasión, llevó al Podio Internacional a nuestra madre color. Walter Nociglia nació el 4 de enero de 1962 en Sucre, Bolivia. Se inició en los deportes de motor en 1977 con sus 15 años, participando en campeonatos nacionales e internacionales. En 2014 se inscribió en el Dakar, hecho que impulsó su carrera profesional y le dio la oportunidad de participar en la carrera más difícil del mundo. Estuvo presente en todas las ediciones hasta 2017 y obtuvo su mejor resultado en 2015 donde llegó tercero en el ranking general, emocionando a toda Bolivia y poniéndola en el podio internacional. En la edición de 2016 llegó sexto y en la edición de 2017 ganó la tercera fase, convirtiéndose en el primer piloto boliviano en ganar una etapa del Dakar. Padre de dos hijos que les heredó la pasión por las motos. Hoy, en Referentes, Walter Nocivia. Gracias nuevamente, Walter. Bienvenido al programa. y Vamos a retroceder un poquito, muchos años y también conocer parte de todo lo que es ese legado que tú tienes, pero también lo que ha sido tu familia. La ciudad blanca es una linda ciudad para nacer, tengo entendido que tus padres son chuquisaqueños. Sí, eh, evidentemente, nacido en Sucre, eh, toda mi familia es de Sucre y, y bueno, es, es una ciudad tuerca por excelencia y obviamente es algo que nos ha tocado a nosotros también. Uh -huh. Tu mamá era fanática de las motocicletas, ¿tengo entendido? mi mamá le encantaban las carreras de motos y de autos siempre. No se imaginó que su hijo iba a correr algún día. Y ella seguía, las, sobre todo, la, las carreras de autos por la radio y hacía planillas, le encantaba. ¿Ella te incentivó? En... No me incentivó, pero ella, ella, ella vivía mucho el, el automovilismo y el motociclismo. Entonces, eh, nunca pensó... De, que, ...que algún día me iba, me iba a gustar de, de tal manera, ¿no? Entonces, ella eh, estuvo con, con, con eso siempre en un principio... ...y mi papá mi papá también le gustaban mucho las carreras... ...y, bueno, eh, obviamente en Sucre todos íbamos a ver las carreras... Sí. ...entonces, Era ha sido una influencia en realidad, de, de cierta manera. Y de niño, el tema de, de ver las carreras, me imagino que tú cuando jugabas... Todos hemos jugado con cochecitos, ¿no? Entonces, era, ¿te ¿se sentías parte de eso? Claro, yo era Oscar Crespo. <risa> <y los> cochecito. <risa> qué lindo! Y, y, y, y de hecho, me encantaba eso. Y, y como niño, cuando me preguntaban qué vas a hacer cuando seas grande, siempre decía corredor. Entonces, no, no sé si de moto, de auto, lo que sea, pero corredor. quería ser corredor. Sí. Ya la tenías clara, entonces. Sí, sí, sí. ¿Cómo eras de niño? ¿Travieso? ¿Tranquilo? Eh, no, no, bien travieso, <risa> bien inquieto, entonces he dado bastantes problemas wow. en la casa. Algo que te acuerdes de tu infancia, querido Walter, así que que hayas hecho algún, a renegar a tu mamá, al, no, algún bueno, momento. No, éramos bien desobedientes, ¿no? <risa> Siempre hacíamos lo que, lo que decían que no se haga y sobre todo salíamos siempre en bicicleta a hacer, a hacer cosas que, que no debíamos, nos, nos teníamos accidentes, lo, lo yeah. ocultábamos a nuestros padres, porque si no, <risa> venía huasca encima. Entonces, eh, hemos hecho cosas, pero dentro de todo, digamos, he eh, eh, vivido en una familia bien, bien tranquila y normal. Claro. ¿no? pero eh, en, en esos momentos de travesuras en tu bicicleta, has tenido algún accidente que no querías que sepan tus papás, pero era inevitable? Sí, me he roto mis dos muñecas. ¡Oh! Y, mi, y mis papás. Al mismo más, tiempo, en otro Las gementes? dos en, en, en una caída de bici. y. y bueno, ¿Cómo fue? Yo no sabía, estaba colado de un camión. <risa> y había una canaleta abierta, me tranqué ahí, me rompí las dos muñecas, no las podía mover, mi amigo me las jaló. Y, así. y, y bueno, llegué a mi casa, no dije nada, no podía hacer nada, me dolía un montón, pero nunca he avisado. Y bueno, años después, en una radiografía posterior, me dijeron, pucha, qué mal curadas tus muñecas. <risa> y espero que las curaron. Sí, la verdad es que no sabía que se habían roto también. Claro. Y a ver, ¿en el colegio cómo eras, Walter? ¿Estudioso? No tanto. <risa> no tanto. No era de los aplazados, pero tampoco de los mejores alumnos. claro eh, Me gustaba mucho estar en clase con los amigos y, y, y, y con lo justo pasar, ¿no? Ese era claro. Ese era mi... Mi mayor... Era como que debo cumplir, sí, ir a la, a la escuela, pero sí. no era tu pasión, no, no era. claro, sin duda, ¿no? ¿Recuerdas a tus maestros? Sí, a varios, sí. Sí, los recuerdo. Y como... muchos maestros, te, te aseguro, deben decir, era mi alumno Walter Docilia. Sí, <risa> no, lo, de hecho nos saludamos cada que podemos y, y no hace poco mi profesor de educación física me mandó una, una, una foto de él y yo, yo también y ha sido una, una conversación interesante. Uh -huh. ¿Y cómo le hacía el gusto? Ya me decías que tu mami, la radio, que iban a ver ustedes las carreras de Oscar Crespo y otros, pero ¿recuerdas a qué edad fue tu primera competencia y, y de cómo te decides? Bueno, mi primo Marcelo Flores, primo hermano, eh, él ya corría moto, es un poco mayor que yo, y para mí ese era el mayor referente que, que tenía, era un tremendo piloto, es un piloto que ha llegado muy lejos, y bueno, eh, ahí surgió el hecho de correr, ya a mis 15 tuve mi primera moto. ¿Tu papi te la compraron la moto? Mi, sí, mi papi. Y fue complicado. Y de ahí, bueno, vino una carrera y cuando hablé de correr casi, casi me, casi me comen. Pero al final logré el permiso de mi papá, mi mamá no sabía. Pero ya al comprar la moto es obvio que estabas ya en esa línea que tarde o yo temprano sí. le ibas a decir no, que ibas no, a competir. Yo, yo sí, pero ellos no. Entonces, eh, bueno, ahí vino la primera carrera eh, y, y la gané y eso. O sea, fue... en la primera carrera ganas tu victoria. Sí. Wow, y, y ahí lindo. es donde mi papá se anima, digamos, no, o sea, cuando vio el resultado ya cambió, cambió y a partir de ahí empezó a apoyarme. Uh -huh. Claro, además, claro, ya tenías, se mostraba el talento y la pasión que tenías por, por las motos, ¿no? Sí, sí. Y, y cuéntame algo, por favor, eh, Walter, como piloto, ¿tú aprendiste a controlar la adrenalina? Eh, sí, desde un principio, creo que esa ha sido una de mis mayores virtudes dentro del, de este deporte, porque, digamos, en los primeros años y... y todo en mi carrera deportiva, no, no he tenido mayores accidentes, no he tenido sí. accidentes muy graves... Uh -huh. ...he sido un piloto bien conservador, nunca era el piloto más rápido en la pista... ...pero siempre ganaba las carreras, eh, siempre, siempre he sido muy calculador en eso... ...y eso, eso creo que ha sido uh -huh. mi virtud hasta el día de hoy. ¿Qué te pasa por la mente cuando estás en competencia? Bueno, en realidad es una concentración absoluta en lo que estás haciendo, ¿no? El momento que te pasan cosas por la mente viene un accidente. Entonces, mientras estás corriendo, es, es una concentración absoluta hasta que en un Dakar entras a Bolivia. Ah, ya, sin duda. Ahí te desconcentras totalmente. Por el cariño de la gente, por el cariño la emoción. de la gente, la emoción, todo eso, correr llorando, no. es, es así terrible y. Y, y hasta peligroso, ¿no? Pero, pero era una cosa que no la podía controlar. Claro, sin duda. Me imagino que ha sido algo bastante fuerte para ti. Sí, era, era, muy, era muy, muy fuerte porque... ¿Qué veías cuando estabas conduciendo en tu moto? ¿Qué veías? No, es que el momento, mi primera entrada a Bolivia la tengo muy clara, no. Yo eh, estábamos en el lado argentino y de pronto empecé a ver banderas bolivianas y de pronto una multitud de gente y todos gritaban, era impresionante el el el. Yo, yo llegaba a escuchar como en un estadio, una cosa así. la y, emoción, y, la algarabía. Y, claro, y ver tus banderas, tu gente, todo era increíble. Eh, obviamente ¿Lloraste? claro lo mientras conducía sí venía llorando estaba así pero eh, muy emocionado porque realmente recibir ese cariño y claro. ese eso tampoco me lo había imaginado era una cosa te invito difícil. Walter a que veamos a ver eh, un video de que ha preparado la producción eh, esto era en Uyuni, en el Dakar donde participaba nuestro referente Walter Nosiglia. WALTER NAFIGLIA sí, sí, sí. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo fue esta tremenda etapa? ¿Valió la pena, no? Mirar recibimiento Bueno, Chito sí, Ha valido la pena Muchas gracias Bolivia Muchísimas gracias Los amo mucho Gracias presidente, vicepresidente Gracias De todo corazón De todo corazón les digo Esto es único en Bolivia Muchísimas gracias. Creo que no hay mejor cosa de ser boliviano en este mundo muchísimas gracias gracias Bolivia gracias a toda la gente que nos ha apoyado no solo a mí a Chavo y a todos los corredores bolivianos y también el amor que le hemos dado a todos los pilotos que han venido del Dakar. eso es Bolivia gracias Walter que vivo Bolivia también. ...gracias... bueno ahí Walter Rosiglia Qué emoción, qué emoción más grande, ¿no? Bueno, Le, esa ha sido la segunda vez. La segunda vez, pero igual se nota sí, ¿no? todo sí. lo que. Y la gente como gritaba, ¿no? Sí. Livia, li, li, sí, así, así impresionante. Te llamabas Bolivia, no te llamabas Walter, ¿no? Sí, de verdad, era, era algo impresionante. Eh, además era algo que no me lo esperaba, ¿no? Porque no estaba preparado para eso. O sea, yo fui a hacer lo que tenía que hacer y. Y tú estás muy concentrado durante el Dakar en lo que estás haciendo y de pronto se abre una ventana de estas y te vuelves loco con la gente, loco con ese amor, loco con ese cariño de la gente de Bolivia que creo que es incomparable. Claro. El Dakar en Bolivia creo que ha sido único. No he visto en ningún otro país que, que, hayamos, que hayan tenido una, una, un, un público de, ese, de esa calidad. No. Me imagino que otros competidores igual deben sentirse, así como decir, wow, la selección o ¿no? la gente de Bolivia apoya a sus competidores, ¿no? No solo, no solo a los bolivianos, claro, también sí, a no, los claro. extranjeros. Ha sido algo muy lindo. todo. ellos nunca habían visto, ¿no? Sí, todos los pilotos estaban agradecidos con Bolivia por ese apoyo absoluto. Uh -huh. ¿Y tienes una rutina antes de cada competencia? Bueno, en realidad, eh, bueno, yo sigo una rutina todo el año, ¿no? De entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero antes de una, de una carrera en el tema, digamos, de concentración o cosas así, eh, sí, eh, estoy muy enfocado en lo que voy a hacer. Este, eh, siempre estudio mucho lo que va a pasar al día siguiente y en las horas posteriores a una largada. Y trato de estar muy metido en las cosas que estoy haciendo. Entonces eh, me concentro mucho, trato de no hablar con nadie, está, ah, estoy yeah. súper eh, enfocado en lo que tengo que hacer. Esa es una de las virtudes también que, que creo he tenido y eso me ha ayudado mucho a, a hacer las cosas bien sin ni siquiera pensar que podía haber sacado un resultado así. ¿Alguna cábala? No. Nada. No, nada. No. ¿Eres creyente de Dios? Sí. Rezas, te persignas o no, o, o no, por separado. No, no, yo siempre estoy en oración con Dios, es un tema muy íntimo con, con, conmigo y esa es una parte importante de mi vida también, ¿no? Entonces, toda mi confianza está depositada en Dios. ¿Qué haces con tus motos con la que vas a ir a competir? ¿Le hablas? No. No, Nada. <risa> no, nada. <risa> no. Pero sí la mantiene muy bien, tía. Sí, no, bueno, mi moto la tengo súper bien, pero si viene alguien y me la compra, la vendo, me compro una nueva. <ríe> sí. más, no, pero. No, sí. no, y con la moto del Dakar igual, porque la, la, las cuadras que corría en el Dakar no son mías, eran del equipo y, yeah. y, y, y, y nada, no, no, no le hablo, no nada. Yo, yo simplemente simplemente revisas que esté todo bien la cuadra atrás más o menos porque el equipo que teníamos era muy bueno ah, ¿no? ya. O sea, ellos se encargan de eso sí, solo tú la, yo tenía la absoluta confianza esa es una parte muy importante en un deportista no tener esa confianza en la gente que trabaja contigo para que eh, no tengas ninguna duda en todo lo que estás haciendo durante tu desempeño en una carrera bueno, te dan, eh, el cariño de la gente ha hecho que te conozcamos también como Lobo del Desierto. ¿Recuerdas quién te ha puesto ese apodo? Claro. Eh, ha sido el periodista Cobo, que, que me llamaba por teléfono y paséme pues, en una entrevista y le decía estoy en un desierto aquí, no sé dónde, <risa> entrenando y no sé qué, y de ahí salió el Lobo del Desierto. Y te quedaste con, sí, sí, sí. con ese apodo. ¿Pero te gusta? Sí. Además eres bien conocido. Mira, no, no, no me molesta, pero ah, yeah. tampoco es que me fascine, pero eh, creo que es una expresión de cariño muy grande y, y agradecido con eso también. Bueno, también eh, las señoritas, las féminas de Bolivia, el Chuck Norris boliviano también, ¿no? Sí, ¿Otro sí, de los... sí, sí, sí. Bueno, eso viene desde antes. ¿Qué dice a... tu familia de, de esos apodos más coquetos? No, lo, lo disfrutamos mucho porque alguna vez he firmado autógrafo como Chuck Norris también. Ah, ya es cierto, sí, es que Cuando me lo han pedido no, no he dicho nada, lo he firmado ya está. Como Chuck Norris, claro. un beso para sí. culadita. ¿verdad? Listo. ¿Tu esposa te apoya? Sí, 100 puntos ella me ha apoyado siempre, ella me ha conocido corredor desde que nos hemos conocido y ella ha vivido, digamos, mi carrera deportiva eh, todos los años de, de, de, de que estamos casados y, y, y también los años que hemos enamorado, entonces eh, ella siempre, siempre ha estado a mi lado, me ha apoyado en todo y, y ha sido un pilar fundamental dentro de mi carrera deportiva porque, porque ha sido importante recibir ese apoyo, claro, ¿no? yo, yo tenía en quién apoyarme siempre. ¿no? Eso es muy importante, ¿no? El pilar fundamental, la esposa que esté acompañando sí, en todas esas pasiones que uno tiene, ¿verdad? Y sobre todo en un deporte como este, ¿no? Que Qué es peligroso, peligroso, claro, ¿no? ¿Te ha aconsejado alguna vez? De he hecho, no te emociones mucho en la carrera. <risa> Técnicamente <risa> ya debes saber hablar los términos Se que ustedes a, utilizan ¿no? <risa> a, Ella confiaba mucho en mí. Después he tenido muchos accidentes muy seguidos y creo que ha dejado de confiar muy, un poco, pero al final siempre cuídate, cosas así, pero muy, muy levemente en ese sentido. Bueno, pero esta pasión también tú la has transmitido a las nuevas generaciones, a tus hijos que también están en esa misma línea y una línea de victoria. Sí, la verdad es que los dos chicos han, se han iniciado muy muy pequeños, de tres años ambos. Wow. Y, ¿Qué bueno, manejaban? ¿Las pe cuadratras, las pequeñitas? No, motitos? ellos manejan motos yeah. Y ellos han empezado con motos de 50 Especiales para niños Han, ah, hecho, han hecho el campeonato nacional Y después han empezado a hacer ya, ya campeonatos en otros países Y bueno, siempre han tenido éxito en lo que han ido haciendo Y hoy por hoy ya son dos pilotos adultos sí. y, y en este momento te podría decir dos pilotos profesionales Sí, sí, es cierto que realmente eh, están sacando mucha cara por Bolivia. Sí, en diferentes competencias y el apellido Nosiglia internacionalmente es reconocido, no solamente por ti, Walter, sino también por tus hijos, ¿no? Vamos a ver este video que ha preparado nuestra producción para nuestro invitado especial, Walter Nosiglia. Bueno, desde, desde que yo he nacido, desde que era muy pequeño, eh, mi primer juguete inclusive ha sido una moto, entonces... Eh, Prácticamente es algo que yo lo tengo de, desde que he nacido y, y, y verlo a mi papá eh, desde que era muy pequeño, correr, competir, todo obviamente me ha, me ha despertado esas ganas, me ha despertado las ganas de, de, de correr, de, de, de probar con, con esas cosas que, que yo a mi papá lo veía como un superhéroe, como algo, como un ídolo, como algo muy lejano y, y tratar de hacer lo que él hacía, entonces eh, desde pequeño yo creo que esta, esta pasión ha, ha empezado. Bueno, el, el Dakar ha venido en un tiempo... Eh, muy, muy importante, ha sido algo muy bonito pero personalmente para mí y como yo lo, lo veo y lo he vivido con el tema de mi papá y con el tema de nosotros eh, mi papá ha sido siempre una persona muy dedicada una persona que siempre le ha metido muchas ganas mucho esfuerzo a todo y siempre ha dado todo él en sí, entonces para mí el Dakar no ha sido algo distinto a eso yo siempre a mi papá lo he visto una persona eh, bien íntegra, bien completa en ese sentido de, de realmente ponerlo todo, de hacer todo y, y, y de representar no solo a Bolivia, sino a él cumplir sus metas, sus sueños de la mejor forma. Entonces, para mí, realmente el Dakar solo ha sido un trofeo. Eh, ha sido, digamos, el trofeo tal vez más importante en su carrera deportiva, pero eh, creo que no ha hecho nada distinto como para merecerlo. En lo personal es un privilegio poder seguir corriendo con él, poder seguir estando en, en la misma largada, en la misma grilla, en, en un motocross o, o viajando, manejando moto, manejando cuatriciclo, manejando el UTV, o sea, realmente compartir esta pasión para mí es algo especial, es, es algo que, que lo disfruto mucho y, y espero que, que, que pase lo mismo con mis hijos, la verdad que... que que nosotros, la pasión que hemos vivido con el deporte, nos unió muchísimo como familia, como padre e hijo. Lo hemos disfrutado mucho y, y, y espero poder compartir lo mismo con, con, con mis futuras generaciones también. La anécdota más lindo que tengo con mi papá es, fue el 2008. Eh, fuimos unos cursos de, de motocross en Estados Unidos y tuve un accidente bastante fuerte. Eh, me rompí las dos piernas, tuve perone de, de cada pierna. Para mí fue un momento súper especial porque él me acompañó durante todo mi, toda mi lesión y bueno, obviamente estuve en cama por mucho tiempo y bueno, la pasamos súper bien, hemos jugado juntos un montón, salimos en la silla de ruedas a hacer carreritas de silla de ruedas y la verdad que recuerdo con un cariño increíble ese, ese momento y bueno, ese momento fue cuando realmente lo conocí a mi papá, con, conocí su corazón y, y la clase de persona que es y el cariño también que, que tenía por nosotros sus hijos. Y, y nada, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y para mí es algo que, que ha impactado en mi vida. Y, y desde ese momento ha cambiado totalmente mi relación con él. Eh, bueno, el recuerdo que tengo de mi papá corriendo es eh, todo Bolivia gritando su nombre. Y bueno, prácticamente levantando, <ríe> levantándolo en brazos. Es el recuerdo que tengo. Realmente él ha sido un ídolo para toda Bolivia porque ha llegado muy, muy lejos y, y creo que también por el corazón que tiene y por el ser humano que es, no, no solamente por el deportista que es, sino por el ser humano que es. Él lo ha demostrado en el Dakar y, y creo que eso ha sido lo que ha pegado en todo Bolivia y, y, y el cariño de la gente también ha sido recíproco en ese sentido. Eh, bueno, que lo amo muchísimo, que ha sido una increíble guía para mí, eh, una increíble motivación también. Siempre he buscado poder copiarlo, poder llegar a lo que él ha llegado. Y, y realmente mirarlo cada día me da muchísima motivación, esperanza y, y, y mucho de todo, ¿no? Porque la pasión que él tiene por el deporte, sinceramente, no lo he visto en nadie. Qué lindas palabras de Walter Jr. y también de Daniel. ...hacia su papá, ¿no? Es mi héroe, es mi ídolo... ...las emociones que han vivido juntos... ...y que les estás dejando ese legado, ¿no? La dinastía Nocilia va a estar también... ...lo decía Walter Jr. ...ojalá mis hijos también puedan... ...continuar esto... ...de la carreta... ...de las carreras de motocross... ...emocionante... Sí, realmente es emocionante... ...porque vivimos momentos... ...muy lindos en familia... Eh, ...estamos juntos mucho tiempo... Entrenamos juntos, eh, corremos juntos, hacemos <risa> prácticamente una vida eh, eh, muy cercana y, y bueno, gracias a este deporte que nos une tanto, estamos muchas horas juntos y trabajando mucho por esto. Claro, ¿no? Tu hijo mencionaba algo interesante, ¿no? Hemos ido a hacer cursos a Estados Unidos, decía en una de las experiencias, eh, eres de, de, de seguir... Conociendo más eh, este rubro, que obviamente ya tienes mucha trayectoria, pero ¿te interesa conocer las nuevas técnicas, no sé, en las motos? Bueno, sí, eh, desde muy chicos yo los he llevado a ellos a hacer cursos. Eh, creo que lo, lo que yo podía transmitirles no era suficiente, siempre hay mejores. Eh, siempre hay gente que te transmite cosas que uno no sabe, y eso era muy importante para mí. Los he llevado a varios cursos, los he llevado a muchas carreras internacionales, y creo que es una parte importante, es por eso el éxito de ellos también, ¿no? Es el hecho de, de, de haber trabajado al mejor nivel. A mí me gusta hacer las cosas eh, de la mejor forma y de la mejor manera posible. Quiero que... Quiero la, excelien, la, la excelencia siempre claro. en todo lo que hacemos y, y no es que lo exijas, sino es, es parte de lo, que, de lo que sentimos y hacemos. Entonces, uh -huh. eso también eh, hace que, que los resultados estén. Cuando eran niños tus hijos, ¿eras exigente en el tema de las cuadratracks de las motitos? Mira, eh, sí no. O uh -huh. sea, era exigente en algunas cosas. Pero también me, me, me costaba mucho como papá porque a veces exiges mucho y, y viene un accidente y claro. después es, es como un cargo de conciencia, ¿no? Entonces, eh, siempre he tratado de equilibrar esa parte porque no, no, quería, no quería forzar cosas que después me tenga que arrepentir, ¿no? Claro. Entonces, eh, por eso creo que es importante que los chicos hayan tenido otros entrenadores y, y, y también hayan conocido de... De, de cursos en el exterior y todo eso, claro. porque el papá a veces los sentimientos no los, puedes, no los puedes transmitir tal cual, ¿no? Sin duda. Bueno, Walter, nos vamos a una primera pausa y al volver vamos a estar con un sector que es muy esperado por nuestra audiencia. Hemos puesto tu fotografía toda la semana pasada y en el Facebook la gente comienza a comentar. Es el sector tertulia, así que preparado, Walter. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro referente, Walter Nosiglia aquí en los estudios de Avia Yala la televisión.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 Bueno, estimado Walter, te vamos a invitar una copita de vino, por favor, un saludo. ¿Por qué brindamos? Por las carreras. Por las carreras, muy bien. Porque sigas trayendo la victoria a nuestro país. Así que sea. Salud. Salud. Delicioso vino de Santa Lucía, las bodegas de Camargo para todo el país. Bueno, como te decía al principio, de ya cuando estábamos en... ...el anterior bloque... ...la gente comienza a escribirnos... ...de todos lados... ...te manda saludo... ...René Herrera desde Santa Cruz... ...dice... ...estimado Walter... ...qué gusto verte en la televisión... ...y... ...a miles de kilómetros... ...quiero preguntarte algo... ...¿cuánto cuesta inscribirse... ...en una competencia como el Dakar? ¿Se puede decir el monto? Sí... ...o un aproximado... <risa> sí, aproximadamente... ...16 mil euros... ¡Wow! Esa es la inscripción... ...la inscripción... ...tal cual... ...ah mira... ...interesante... A ver, alguien, Carlos Torrico de La Paz dice, ¿estuviste conectado en tu carrera? ¿Algún momento sentiste que descuidaste a tu familia? Eh, sí. <ríe> sí, se siente porque eh, la dedicación para una carrera del Dakar es, es... no es el Dakar, es un año entero. Entonces llega un momento en que realmente te das cuenta que hay un montón de cosas que no estás haciendo dentro de casa y, y bueno... Eh, Viene ese, ese pesar, pero <risa> claro. pero bueno, gracias a Dios tengo una esposa que, y, y unos hijos que entienden todo. Un saludo por el Dakar, por favor. Salud. Salud. A ver. Vamos viendo. Ah, mira, una pregunta ahí. La hermenéutica es que si, si no quieres responder, te tomas un buen sorbito, ya, Walter, por Perfecto. si acaso. Mira esta pregunta. Angie Flores desde Tarija dice... Qué bello que está Chuck Norris, boliviano. Y la pregunta es la siguiente. ¿Fuiste mujeriego de joven? Muchísimo. <ríe> Qué sincero. Salud entonces. Salud. Salud. ¿La esposa sabe? Sabe, claro. Peleaba cuando era novia, así como que... Sí, mucho. <ríe> ah, muy bien, salud. Por la sinceridad. A ver... Melisa Ortiz desde el departamento de Santa Cruz te manda un saludo, un saludo para el programa, gracias Melisa Dice, ¿Fuiste infiel alguna vez? A mi no mujer No sé si nunca. antes ni después No, no, a mi mujer nunca ¿A, a las mi, novias? A mi esposa digo, ¿no? Claro, a la esposa nunca. nunca Muy bien, muy bien A ver, otra pregunta, ¿Qué es lo que te gusta de una mujer? Luz Cusi desde Santa Cruz, gracias a nuestra audiencia de Santa Cruz que nos está escribiendo a esta hora de la noche bueno, lo que me fijo en una mujer es, es normalmente lo que me, me he fijado en mi mujer Porque ahora no, ya lo, no, no, no, claro, no basta con una <risa> basta con <otro. risa> no, Lo que me he fijado siempre ha sido su sencillez y la forma, y la forma simple de hacer las cosas uh -huh. A ver, desde La Paz, Pamela Gómez, te mando un gran saludo Y dice, ¿a qué le tienes miedo, Walter? A muchas cosas le tengo miedo a tener un accidente fuerte en mi, en mi carrera deportiva, le tengo miedo a... Muchos piensan que porque haces un deporte de, de alto riesgo no tienes miedo. No, al contrario, tengo más miedo que, claro. que, que muchos. Y sobre todo los temores son más grandes con mis hijos. Uh -huh. A ver, un saludo por favor, porque la pregunta que viene a continuación... Quiero que sea sincero, querido Walter, dice Carolina... Rocavado desde Santa Cruz igual dice qué ha hecho una fan por ti que te ha llamado la atención que hayas dicho así wow aquí hay algo más a que... ver eh, tengo una fan de muchos años que, que, que siempre escribe muchísimo y también con mis hijos y también con mi esposa ah esa es esa esa es una un afán especial para mí. ¿Puedes decir aún el nombre? No. o no. Muy bien. Pero, te, te, pero ha llegado a esa confianza, a ese nivel de, de poder escribirle a tu esposa, a tu hijos? No, no le escribe a mi esposa, pero siempre. Pero manda saludos. Manda saludos. A... Y, ah, y, respetuosa. Y, y respetuoso. Sí. Eso es lo que más me gusta. Ah, qué bien. Qué lindo. ¿Y de dónde es ella? De La Paz. De La Paz. Ah, muy bien. Salud por la fan de Walter Nosiglia, que debe estar viendo el programa. Qué salud. lindo. Salud, salud. Walter dice: Así como eres muy aguerrido en las carreras, ¿eres aguerrido en la cama? Fan, nada más, no puso el nombre. Prefiero no responder. Tomo, salud. Más. salud. Se puso rojo. Walter. Salud por Walter. Mirá la gente cómo nos escribe, para que veas. Y tenemos mucha fanaticada femenina esta noche de domingo, ¿no? Como van preguntando, ¿no? Bueno, tenemos más. Vamos a saludar a toda la gente que siempre nos acompaña eh, los domingos en la edición de, de Referentes. Y tenemos otra preguntita. A ver, vamos a. ¿Qué le dirías a tu esposa en estos momentos? Dice Juan José Torres. Te amo. Mm -hmm. <risa> Simplemente. Ah, muy bien. Concreto. ¿Eres romántico? No, no mucho. No mucho. No. no, mucho. no. <risa> Pero así se entiende. ¿Y la esposa ¿Cómo? es romántica? No, tampoco, es igualita. <risa> ¿Y cómo expresan su amor entonces? Así nomás, ¿Sí? como has visto. <risa> ah, mira, muy bien. Un saludo, por favor. Has pasado muy bien este sector de tertulia. Gracias. Casi, Muchas casi, a te han hecho poner roja, me eh, Preferir no contestar. <risa> muy bien, salud. Y de esta manera, nosotros cerramos nuestro sector de tertulia. Al volver de la pausa estaremos con más de nuestro referente, disfrutando un poco de la vida personal de Walter Nosiglia. Salud Bolivia. Qué rápido pasa el tiempo y en esta noche de domingo nosotros disfrutando con nuestro invitado especial, el referente de Bolivia, Walter Nocilia. Querido Walter, ahora estamos en otro sector que es Bitácora. Te vamos a invitar a que puedas ver la pantalla y que vayas comentándonos eh, qué te evoca cada una de las imágenes que te vamos a mostrar. A ver, eres tú de muy niño, ¿cuántos años tenías, Walter? No sé, unos tres, dos, no sé, pero ¿cómo me vestían así? <risa> ¿Verdad? ¿Dónde era eso? ¿Más o menos sabes? En algún es, es, En, en Sucre, Sucre, en el Rosedal Ah, mira, qué linda foto. ¿Quién te la sacó? ¿Recuerdas? ¿Tu no, mami? No, eso no, no, no. no sí. A ver, vamos a mirar otro. ¡Wow, Walter! ¿Quién es esa niña? Ella es mi hermana Verónica, es la hermana menor. Y hemos crecido Ahí estás juntos. Ahí están ¿no? jovencitos. Sí, hemos crecido juntos y la quiero muchísimo. Ah, muy bien, ¿y qué hace Verónica? Ella vive en Sucre. ¿En Sucre? Sí, tiene tres lindos hijos, dos, dos hombres y una mujer, y estamos en contacto permanente, la quiero muchísimo y siempre estamos juntos. ¿Cómo eres de tío? El preferido, creo. <risa> ah, muy bien, qué bueno, qué bueno. A ver, vamos viendo la siguiente fotografía. Bueno, es el día que salí bachiller con mi mamá. Ya. Yeah. Eh, mi mamá es una excelente mamá. Estoy wow. muy feliz de tenerla. Y realmente esta foto significa mucho para mí porque eh, salir bachiller era... Era como un reto imposible y ha sido claro. como darle eh, la felicidad a mi mamá. Claro, ya cumplí contigo mamá, ¿no? Sí, ¿De qué colegio menos. saliste, Walter? En el Colegio San Cristóbal, en Sucre. En San Cristóbal, en Sucre. ¿Te acuerdas de tu promoción, de tus compañeros? Claro, nos juntamos siempre. Ah, muy bien, qué lindo. ¿Qué hacen los demás compañeros? ¿A qué se dedican? No, de todo, oh. hay, hay, hay absolutamente... ¿Pero de ninguno todo. deportista? Eh, otros sí? deportes, sí. Ah, ya, mira, Muy bien. A ver, vamos viendo otra fotografía, por favor. Nuestra producción se encarga de ver este tipo de temas, de fotos. A ver, ¿quiénes están ahí? Bueno, ese es, ese es el primer año que salió campeón nacional. Ah, mirá, en una competencia. Sí. ¿Quiénes están? A ver, de izquierda ahí, a derecha. ¿Puedes reconocerlo. Está Wilter Ocampo, ya. el siguiente soy yo, el tercero es Walter Beckman y el cuarto es eh, Vladimir Sarmiento. Casi todos de melena, ¿no? ¿Qué era la moda? Era la moda, la <ríe> época. Muy bien. ¿Y este era tu primer triunfo que tenías de, tu de la competencia? Era mi primer campeonato nacional. Un campeonato nacional consta de ocho, siete, seis carreras. Ah, y, y este era el, la final de todo el, el campeonato, del claro. año 1980, que fue mi primer campeonato ¿Y dónde, nacional. dónde fue? En La Paz. La última carrera fue en La Paz. Ah, qué genial. A ver, la siguiente fotografía que vamos a apreciar acá. Wow, ¡Walter con su moto! Sí, ese es en Alto Irpavi en una, en, una, en una carrera local, yeah. normal. ¿Recuerdas qué modelo era esa moto? Ay, 83, <ríe> sí, sí, 84. Mira, mira de linda la moto, ¿no? Y ahí la fotografía en Alto Ipavi. A ver, otra fotografía. ¡Oh! Esa foto de tu matrimonio. Es el día de mi matrimonio, sí. Un sí. día muy feliz para mí porque eh, no se consigue así tan fácilmente una esposa como la mía. Es bien difícil conseguir una así. Oh, qué Entonces qué eh, una Entonces, una, una, un recuerdo hermoso porque eh, si... Si hablo con los amigos y todo, pucha, no han conseguido lo que yo he conseguido. Ah, Entonces, estoy realmente muy feliz. Es, eh, y, y te voy a dar un halago, Walter, porque mira, esa foto parece de película, ¿no? Ahí como si fueras un actor de cine y ella una actriz de telenovela, ¿no? Bueno, gracias. Sí, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Linda foto, ¿no? ¿Dónde la conociste a tu esposa? En Sucre. En Sucre. Ella es de allá. Sí. También de Sucre. Sí, Sucre. Ah, lindo, lindo. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? A, a primera vista, antes de. O ya la conocías de años. No. A ver, eh, contanos, si se puede saber en la tele. No, ella era, era acompañada del curso de mi hermano, de una de mis hermanas, ah, yeah. de Sandra. Y, ¿Y ella qué le decía? ¿Me gusta y, tu hermano? ¿O no? no, al revés. ¿Tú le, le decías? No, mi hermana le decía a ella, yo tengo un hermano ver, que es corredor, que es este, que es el otro. que, que, que va va gustar, y, y también me decía a mí, entonces... Eh, cuando la vi, dije, a ver, vamos a intentar, y la busqué. ¿Y dónde fue el flechazo, así el cupido, el momento así donde ya...? Me vendió zapatos. Ah, ya. No, trabajaba en una tienda por Navidad y, y, y fui a, a, a verla y acabé comprando zapatos. Algo tenía que comprarle. Claro, ¿no? No, Ah, tu estrategia era esa. Dijiste ah, ya, sé dónde vende zapatos, voy. No, vendía de todo, pero al final ah, compré zapatos, pues no sabía no, no qué hacer. Verdad, ¿no? lo que uno hace por amor, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años de casado? Treinta y... Tres. Wow. Este año. Muy bien, 33 años de casado, ¿no? Sí. Me imagino que tienen muchas anécdotas igual. Sí, por supuesto. De pareja, ¿no? ¿Qué es lo más recurrente que te dice tu esposa, Walter? Mm. Así que dice... Que... Muchas cosas recurrentes <risa> en un matrimonio, pero... No, cuídate siempre. Ya. Yeah. Eh... No es de las que has hecho esto, has hecho el otro, has cumplido con esto. No, Ella, no, es, no es así. Ella... Cuando llegas emocionado a la casa y dices, me he comprado otra moto, y dices, pero ¿ya cuántas tienes, Walter? Por no, favor, no, no, no, no, no se quejan. No, queja no tengo ese problema. Ay, el tema... No, no, no, <risa> no, va bien eso. <risa> qué bueno. A ver, la siguiente fotografía. Ah, qué linda imagen. Eso es en Río Abajo con los dos chicos. Un día que salimos a, a dar una vuelta, a divertirnos un poco yeah. y momentos muy lindos, ¿no? Porque son momentos que uno deja las carreras, deja los afanes, el trabajo y todas las cosas para dedicarte 100% a tus hijos. Claro, que eso es lo más importante, ¿no? Y eso del cariño se ha replicado. En esta entrevista veíamos al principio igual, ¿no? Sí. Ese respeto y esa admiración que tienen por ti, ¿no? Sí, ¿Recuerdas alguna anécdota de tus hijos? ¿Alguna que te haya llamado la atención de alguno de ellos? Porque cada hijo tiene su carácter, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, lo que, lo que me acuerdo y me emociona siempre es que yo llegaba a la casa y salían corriendo, me <risa> abrazaban, me besaban, porque... Sabían que estaba llegando y me encantaba jugar con ellos, entonces sí. dedicaba el 100% de mi tiempo después del trabajo a, a jugar con ellos, entonces esa imagen de, de, de, de que yo llegaba a la casa y me abrazaban así era... Eso, esa, además me abrazaban fuerte así, <risa> me daban un beso así <risa> Qué genial una ¿no? belleza y aquí con tu, la siguiente foto Walter vemos ahí con uno de tus hijitos en la moto no ¿la bulla no les, no les nunca los asustaba? Si el, ¿el rugir de los motores? no, al contrario felices, él, él es Waltico cuando era chiquito salíamos a andar en moto todo el tiempo yeah. y poco más adelante ya estaba manejando moto él también ah mira Qué, lindo, qué linda imagen. Muy bien, estas son las imágenes de nuestro sector bitácora. Y aquí Walter comentándonos y explicándonos un poco de las postales de su vida que hacen recuerdo y que sin duda... Eh, emocionan, no solamente a nosotros que estamos acá compartiendo, sino también me imagino a nuestra audiencia. ¿Cómo te has sentido en el programa, Walter? No, la, la, la verdad, genial, porque he tenido a toda mi familia conmigo <risa> y, y feliz de poder responder preguntas tan bonitas y también eh, poder contar cosas que normalmente... No las cuento, no me las pregunto. Claro, a veces ese es el objetivo del programa, conocer a los referentes no solamente en sus áreas donde ellos se han destacado, sino también conocer un poquito más que la gente, estoy seguro, y como hemos visto en las redes sociales, eh, quiere conocer algo más. El eh, Walter papá, Walter el esposo, Walter el enamorado cuando estaba con la novia. Bueno, muchas preguntas que se hace nuestra querida audiencia todos los domingos en nuestro programa. Nos vamos a una pausa y volvemos ya en la recta final de referentes. Gracias por todo Walter Gracias Walter Estaba en Potosí hace un par de años y la verdad, cuando te vi llegar, cruzar ahí por mi lado, me llenaste de mucho orgullo. Gracias, Walter. Hola, Walter. Gracias por inspirar a los jóvenes bolivianos. Gracias, Walter, querido. Gracias por ser un orgullo nacional. Mira el cariño de la gente que expresa y que sin duda igual lo veíamos nosotros en las redes sociales. Cuando poníamos tu fotografía y te queríamos invitar en el programa, todo el mundo decía que venga, Walter. Inclusive aquí en el canal, todos emocionados por tenerte. Bueno, muchas gracias. Realmente me llena de, de, de ganas y me llena también de, de pasión, de más pasión por mi país, porque eso es lo que rescato de mi país, ese cariño de la gente. Claro. Si fueras una moto, ¿cuál serías, Walter? Obviamente Honda. <risa> ah, mira, mira, qué interesante, ¿no? ¿Cuál es tu posesión más valiosa? Yo creo que mi familia. Sin duda, la familia, Sí. cada uno de los miembros que son parte de... Sí, mi familia es lo, lo mejor que puedo tener. Claro, ¿no? Ahora, ¿qué le pides a la vida? Has tenido muchos éxitos, ¿qué más te falta por en la carrera de la vida para cuando ya Dios decida, tal vez más adelante, llegues a la meta, ¿qué, qué le pides? Eh, yo creo que no le pediría nada, le daría más bien las gracias por haber cumplido mucho más que mis sueños nunca nunca pensé llegar a ser campeón nacional era mi mayor deseo es decir 21 veces wow. no pensé correr el Dakar he corrido seis veces eh, jamás me, mi mayor sueño era ser entre los 10 mejores del Dakar es decir tercero y sexto jamás me imaginé ganar una etapa en el Dakar he ganado dos claro. eh, entonces yo creo que lo que haría es agradecer. Sí. Y, lo, y lo dices tan fácil y a mí me admira mucho, ¿no? Dices 21 campeonatos nacionales ganados, seis 6, eh, 6 Dakar, entre ellos eh, ha salido tercero. Entonces, eh, las palabras son bastante cortas, pero todo lo que conlleva es pues toda una vida, ¿no? De experiencia, de trabajo, tal vez también de, de emociones que, que, que se han ido juntando, pero para llegar a lo que eres. Sí, ha sido una, una, vida, una vida muy intensa, muy larga, muy difícil de, de llevarla adelante, el entrenamiento ha sido permanente, todo el tiempo he estado siempre con un entrenador en el gimnasio, siempre entrenando en la moto, en el cuadra, eh, ha, sido, ha sido bastante duro, ¿no? No, no te puedo explicar, tendrías que algún día ver lo que realmente hacemos para llegar donde llegamos, pero... Creo que es parte de, lo que, de la pasión que tenemos, de lo que amamos, y es parte también de hacer, eh, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que, que amas con toda dedicación. Por eso es que soy un agradecido a Dios de, de, de poder haber logrado más de lo que, de lo que yo, yo le había pedido. Walter, ya casi al término, eh, has estado en muchos lugares, no solamente en territorio nacional. Te voy a hacer una pregunta. ¿con qué paisaje te quedarías en Bolivia y en el exterior en todas esas carreras que tú has participado? Bueno, si, si hablamos de carreras en Bolivia, me quedo con el Salar de Uyuni, que realmente la etapa del Salar ha sido, ha sido un, un sueño, ha sido realmente un sueño. Y fuera del país, eh, algo que siempre me ha impresionado es, hay, hay una bajada de más de dos kilómetros que llegas directo a Iquique, Yeah. que se llama, hay dos, una se llama Los Lobitos y la otra se llama Los Verdes, ¿no? Yeah. Me quedo con los, lobitos, con los Lobitos, por el nombre. <risa> También, por Lobo del Desierto. Querido Walter, te voy a hacer entrega de Bodega Santa Lucía este vino para que lo puedas compartir con tu familia, con tus hijos, en un momento bastante agradable. Gracias. Este es el regalo de nuestro oficiador y de nuestro programa. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Bodega Santa Lucía.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 Creo que para mí, Walter Nocilia es un referente del amor a un país. Lindas palabras. Muchas gracias. Qué honor haberte tenido en el programa. Gracias. Gracias, Walter. Bienvenido Gracias. siempre a este medio de comunicación De esta manera nos hemos despedido de nuestro programa referentes a esta hora de la noche de domingo Estoy muy seguro que ustedes han disfrutado de esta edición con Walter Nocilia Que siga trayendo victorias para el país y que siga dándonos esas alegrías Que todos los bolivianos acompañamos en cada carrera que él realiza Adiós, nos vemos, chao Bolivia